Hola chicas, Ana Bani les saluda nuevamente con otra información que yo sé que les va a encantar y en esta ocasión vamos a hablar del maquillaje porque a todas las chicas que les encanta yo sé que tienen que saber cuáles son los nuevos maquillajes que vamos a tener comenzando justamente ahora en campaña de 24 para que ustedes puedan eh, pues comprarlos, sugerirlos y de esa manera aumentar las ganancias. Yo creo que este es el momento indicado para que conozcamos un poco más. Quiero presentarles a ustedes las prebases al maquillaje. Es posible que usted las conozca o es posible que no y para eso pues es este video para que nos ayude a pues conocer un poco más, ¿verdad? Estas nos van a ayudar a suavizar la piel, a difuminar las líneas finas de los poros, ¿verdad? Y emparejar el tono de la piel, ¿verdad? Según la textura. También aumenta la capacidad y duración de la base. Es posible de que ustedes hayan escuchado anteriormente de la Prebase Ink, ¿verdad? Esta este es de larga duración, porque así se llama, uh, Prebase Ink Lasting. Y nos va a encantar por esta razón. Minimiza los poros, matifica la piel, controla la grasa, mejora la duración de la base, su fórmula es ligera en forma de gel, el acabado suave que atenúa las imperfecciones. Eso nos va a encantar chicas, imagínense eh, la sensación, ¿verdad? No vamos a sentir un maquillaje pesado. Los ingredientes quiero que sepan que son naturales, tiene extracto de ciruela, y el aceite de flor de rosa. ¿Cómo la vamos a aplicar? Es fácil, lo vamos a aplicar abajo del maquillaje para tener un cutis liso y perfecto. Y viene en cuatro, eh, en cuatro formas de poder cubrir la necesidad según pues la tengamos. Tenemos Lumier que esto es para una piel opaca, ¿verdad? Esto lo que hace es que el tono aperlado eh, eh, aumente la luminosidad de la piel. Tenemos el pink o rosa, que es para una piel pálida, revitaliza el, el rostro, ¿verdad? Eh, revitaliza la piel, la ilumina y usted se ve pero súper bella. Tenemos el lavander, que es o lavanda, que es para una piel amarillenta. ¿Verdad? Muchas veces la piel eh, pareciera como colores amarillentos y esta es buena para eh, corregir, ¿verdad? La piel, el color de la piel. Tenemos el mint o menta que es para la piel dispareja. Esta neutraliza las zonas rojas de la piel. Así que como pueden ver tenemos cuatro eh, diferentes eh, prebases para cubrir la necesidad que tengamos, ¿Verdad? También quiero mencionarles a ustedes que tenemos una nueva forma de maquillaje en almohadilla y esto es algo súper innovador, así que ¿saben por qué? Porque es portátil, eh, el diseño pues lo, lo vamos a poder llevar donde queramos sin ningún problema y con esta almohadilla lo que hace es... Más fácil la aplicación porque únicamente colocamos la cantidad necesaria, o sea que no nos sobrecargamos de maquillaje y ustedes se van a sentir más, pero más ligeras, ¿verdad? Esta base de almohadilla, este, como ustedes la ven, eh, viene en varios colores, ¿verdad? Y les, les ofrece estos beneficios, así que mucha atención. Acabado mate y natural. Esta exclusiva almohadilla tiene una textura que permite la aplicación uniforme, ¿verdad? Y solamente usted utiliza la cantidad que necesita. O sea que la cobertura es gradual, es intermedia o total. Ilumina y empareja el tono de la piel. Es ideal para los retoques. Imagínense, usted tiene un evento, no tiene que preocuparse de, de andar cargando su bote de base. Así que no, esto es una almohadilla que le permite, pues, utilizar el maquillaje necesario. ¿Y saben qué? Vienen 18 tonos, chicas, y las, los ingredientes niamicina. Y el uso es para, bueno, es simplemente eh, para utilizarlo, como le digo, de una manera eh, que nos convenga, ¿verdad? Sin recargar demasiado lo que es el maquillaje. Viene eh, en varios colores divididos en tres categorías. El neutral o neutro, ¿verdad? Eh, frío y el cálido. Vamos a conocer los, los, los colores neutrales para esas personas que no son blancas ni en piel morena. Los colores fríos son para una piel un poquitito este, más oscura, ¿Verdad? Y vamos a conocer los cálidos para una persona de piel completamente clara. Esto es para que los podamos diferenciar y ustedes puedan recomendarlo, ¿verdad? Según el color de la clienta. También quiero que sepan que tenemos otra forma eh, de base de maquillaje, ¿verdad? Eh, esta se llama eh, base Ink Lasting y esto es, viene una fórmula bastante ligera, ¿verdad? Es como una crema, este una crema light, o sea, no es muy pesado ni muy eh, gruesa, ¿verdad? Así que es, esto es para crear, ¿verdad? Una piel perfecta. Su cobertura es gradual, de, ¿verdad? Para que ustedes no sientan de la misma manera recargarlo demasiado. Eh, unifica el tono de la piel y es de larga duración. Viene en 18 tonos. Así que es muy bueno que comencemos a identificar cuál es el color que vamos a utilizar. Y el uso es eh, sacúdalo bien, ¿verdad? O sea, como shake. Este, para que pues, se, se revuelva bien o mix eh, perfectamente la, la crema por dentro. Eh, use los dedos, una esponja o un pincel para aplicarlo. Así que según como usted se sienta cómoda, lo puede utilizar con sus dedos, con una esponjita o lo puede utilizar con un pincel. Así que como pueden ver, vienen varios colores el color neutro, colores fríos y colores cálidos. Aquí usted va a identificar según el tono de su piel. Así que eh, estoy, pero súper fascinada con todos estos productos porque vienen eh, clasificados según la necesidad. También quiero presentarles a ustedes, ¿verdad? Un rubor humectante en almohadilla. Esto está, pero, genial, chicas. Así que si a ustedes eh, les gusta eh, lo, lo, lo, lo compacto, lo, lo más práctico, esto es para nosotras. Así que eh, este rubor y es brillo al mismo tiempo, ¿verdad? Y saben por qué yo sé que les va a encantar, porque el rubor crea un color instantáneo, pero suave. Es, es bastante natural, ¿verdad? Y hace ver las mejillas completamente un color natural. Es de larga duración y wow, es portátil también, así que este, les va a encantar. No es algo pesado, así que ustedes van a disfrutar, eh, llevar sus cosméticos donde quiera que vayan. Y los ingredientes, mucha atención, tiene pasionaria aceite de esc escaramujo y tiene vitamina E, que eso es lo más importante que tienen que saber, productos con ingredientes naturales, los tonos hay rojo, coral y pink, como ustedes lo pueden ver en esta descripción, ¿verdad? También el uso, golpee suavemente la esponjita en la almohadilla, Dele toquecitos ligeros para que, no, para que no se recargue demasiado y sea fácil la aplicación. Así que también quiero este, mostrarles un iluminador en almohadilla. Es un rubor y brillo, así que mucha atención porque eh, les va a encantar, como vuelvo y les digo, a todas las amantes de maquillaje. Yo sé que es algo que han estado esperando, algo innovador. Así que eh, quiero que sepan que Avon les trae solo cosas buenas de aquí en adelante. Y ahora es el momento de inscribirse para que puedan disfrutar de super descuentos o también ganar ofreciéndoselo a los clientes, ¿verdad? ¿Y saben por qué nos va a encantar? Porque tiene un brillo sutil, hermoso, es aperlado y... Y pues también, como les digo, va a causar que usted se vea esplendorosamente bien. Hace la piel que parezca más juvenil, radiante, es de larga duración y es portátil. Los ingredientes, chicas, es pasionaria, aceite de escaramujo y vitamina E, como ya se los había dicho en la descripción anterior. Y la forma de utilizarlo, dele golpecitos suaves a la esponja, ¿verdad? Para aplicarlo. Y también créanme que esto les va a encantar porque es una cobertura pero súper bonita y este, lo puedo utilizar en la frente, en la nariz, cobertura del centro del labio superior y el arco de las cejas, así que según la necesidad usted se lo va a aplicar y bueno hoy quiero presentarles a ustedes un super producto chicas que yo sé que les va a encantar, es la nueva, escúchenme bien la nueva máscara para las pestañas, ¿okay? así que este es un rímel que no se corre verdad por el sudor, por la lluvia, si usted también tiene lágrimas en sus ojos no se le va a dañar, Eso. tiene un mega cepillo de diseño único que encrespa y amplifica las pestañas, ¿cómo lo vamos a utilizar? bueno ya usted ya sabe cómo lo va a utilizar este de la misma manera simplemente ¿verdad? Eh, con un movimiento suave y amplio para que extienda lo que es las pestañas, así que chicas vienen bastantes cosas buenas como pueden ver y ahora les voy a mostrar estos super labiales que se llaman ink, uh, ink tint tattoo, verdad y son mate, quiero que sepan a las amantes del mate que esto es algo que que está fabuloso, lo tienen que probar para que vean y crean lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Es un color labial líquido de peso ligero y de muy larga duración, se desliza con facilidad y seca eh, con un acabado mate y sedoso, chicas. El aplicador es de forma, es una forma de lágrima, como pueden ver acá en la foto, es como una forma de lágrima, es capaz de contener el producto suficiente para cubrir completamente los labios. Es decir, si usted solo lo saca del botecito con solamente esa cantidad que ya trae, cubre totalmente los labios. O sea que no tiene que eh, introducirlo nuevamente para volverlo a aplicar. Trae suficiente para poder cubrir los labios y que usted tenga pues una cobertura perfecta. Vienen ocho tonos chicas, así que yo sé que los van a disfrutar como los pueden ver aquí. Estos son los ocho tonos que vienen. Están fantásticos y el, eh, eh, tienen un sabor muy agradable. Así que eso es lo más importante muchas veces que nosotros notamos en un labial, aparte del color, ¿verdad? En cuanto a la tecnología, la fórmula de aceite, eh, ¿verdad? En polvo, se desliza suavemente en los labios, ¿verdad? Y se absorbe fácilmente. El doble color asegura y se absorbe para uso más prolongado, mientras parecen recién aplicados. ¿Qué les parece? Esto causa... Que, que, que va a parecer que usted recién lo aplicó cuando ya lo tiene por mucho más tiempo en sus labios, ¿verdad? Su uso, ya saben, es el, eh, utilizar el aplicador para cubrir los labios empezando en el centro, así que ese es un consejo para las maquillistas o las expertas, ¿verdad? En cuanto a, a estos eh, tipos de labial, pues están buenísimos, hay que aprovecharlos. Y bueno, aquí como ustedes pueden ver, viene este... Eh, aquí la, la descripción de los colores, ¿verdad? Para que usted vea, ¿verdad? De un color líquido, de peso ligero, de, al, de la alta duración, ¿verdad? Ocho tonos, la tecnología que hemos mencionado. Y bueno, chicas, está súper buenísimo. Eh, también eh, tenemos eh, este nuevo concepto de lápiz de labio. El flat velvet. ¿Qué les parece? Este color les trae, eh, pues... Es una, es una especie de, de marcador, pero al mismo tiempo es labial, ¿verdad? Este, su barra es ancha, ¿verdad? Y por qué nos va a encantar porque tiene un acabado aterciopelado y es mate, atenúa visiblemente las líneas finas en los labios, ¿verdad? El color es totalmente eh, vívido eh, y pigmentado verdad La punta plana ayuda a crear una aplicación perfecta, no se corre y viene en 10 fabulosos tonos, ¿verdad? Los ingredientes clave, la mezcla de aceites de caléndula, de jojoba y oliva, así que como ustedes pueden ver es fácil, ¿verdad? Eh, para utilizarlo, eh, la punta plana es para definir la cobertura superior de los labios y los bordes. Y, y también pues al final termina cubriendo el resto de los labios, ¿verdad? Así que como pueden ver ustedes, estos son los colores, yo sé que les van a encantar. Están súper, súper bellos y ¿qué les puedo decir? Yo estoy encantada con esta nueva línea de productos, esta nueva línea de cosméticos porque realmente eh, Avon eh, ha traído en colaboración de LG, unos nuevos productos donde nos prometen y le prometen al cliente que va a estar encantado y volverán nuevamente a nosotras. Así que eso es lo que le tengo en cuanto al maquillaje. Espero que hayan disfrutado este corto video. Si les gustó, no olvide darle like, eh, no olvide colocar su comentario y lo pueden utilizar para entrenamientos de las personas nuevas que se van incorporando porque eso es bien importante estarnos eh, actualizando con todo lo nuevo y con todo lo que le podamos sacar provecho para ampliar nuestro negocio. Así que gracias por ver este video.